¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su La Voz del Pueblo MX. Me da gusto saludar, como cada noche, a mi compañero y amigo Néstor Velázquez, y una vez más, por aquí el doctor Gustavo Vega Gil para este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos, Francesco Alberto, Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, gracias por acompañarnos a esta emisión de La Voz del Pueblo. Esta es, digamos, la segunda con vez consecutiva que tenemos aquí, porque este tema de verdad que va a sacar ámpula. Queremos darle un martillazo en los callos a la ideología de lo que vamos a hablar esta emisión de La Voz del Pueblo. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches, Francesco. Buenas noches, Néstor. Pues un placer, como siempre, compartir con ustedes y su auditorio. Pues sí, es un tema bastante interesante y pues a darle... Así es y pues ni más ni menos amigos este tema va de la siguiente manera Vámonos por partes como dicen por ahí eh, Nosotros sabemos muy bien eh, por lo menos en el ámbito de familiar Que a lo mejor un tío, un familiar muy cercano incluso hasta el padre Pudo haber llegado a tener lo que le llaman el sueño americano ¿Qué es el sueño americano? Pues irse a vivir a Estados Unidos y trabajar ahí y por qué no, pues muchos construir una familia nuclear al interior de Estados Unidos o alguna población cercana, por lo menos a la frontera, ¿no? Entonces, esto nos lleva a, al siguiente tema, que realmente esto ya lo entendemos, eh, pasa, ha pasado, no sé, por aquí tendrán alguna anécdota, Néstor y Gus, al respecto, pero... El día de hoy nos vamos a enfocar un poco más allá de este sueño americano, eh, también lo vamos a tocar, pero vamos más por el sueño mexicano o sueño latinoamericano, es decir, hay gente que quiera venir a México o los mexicanos eh, es que estamos viendo siempre a otros horizontes para poder triunfar, porque los extranjeros triunfan tanto en México, por lo menos los que vienen de meseros a la condesa, el cliché, <risas> terminan siendo modelos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué va por ahí esa cuestión con los extranjeros? ¿Realmente se les apoya más que a los mismos mexicanos? ¿Su belleza o su físico es determinante para lograr su éxito? Vamos con la primera intervención de aquí, mi estimado Néstor. Adelante, por favor, Néstor. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, vamos a empezar por esta parte, eh, entendiendo la parte del sueño, eh, que vamos, se va como desarrollando del famoso brinco social, pasar de un extracto a otro, ¿no? Hoy estoy, hoy, hoy, nacimos en un extracto social, a lo mejor que no podemos cubrir ciertas necesidades, no podemos llegar a ciertos lujos, pero con trabajo duro, con estudio, con echarle ganas, con todo eso, podemos dar ese brinco al siguiente extracto social, entendiendo por extracto social que a partir de que una vez que hemos cumplido con todos estos méritos de trabajo, de echarle ganas, de estar todos los días desde las 7 de la mañana trabajando como locos hasta casi morir en un solo día, vamos a lograr una vez después de unos años, vamos a lograr pasar al siguiente extracto social en el que a lo mejor pues quizá no nos faltó tanto como que las partes eh, básicas, ¿no? Comida, agua, este, vestimenta y todo eso como para considerar un estado de pobreza de recursos monetarios, ¿no? Pero a lo mejor el siguiente salto es, eh, no sé, ir una vez al mes y no meter palomitas escondidas en la mochila, sino llegar al cine y comprar las palomitas. Ese es el siguiente salto y ese es el siguiente salto que se logra bajo esta um, idea antigua del famoso sueño americano todas estas historias de triunfo y de, y de logros de un fulano que trabajó de la nada, juntó dólares y luego compró 20 picafresas y esas 20 las iba vendiendo e iba acumulando recursos económicos e iba logrando este sueño americano, obviamente México pues copiamos las cosas y no solo las copiamos, copiamos las cosas sino que además las copiamos mal y al copiarlas mal pues a veces las mexicanizamos y en ese momento es donde todo se empieza como a tergiversar viéndolo desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque el sueño mexicano, pues es de vuélvete licenciado para que trabajes ahí en el Palacio Municipal o ahora que seas licenciado. Yo, yo recuerdo cuando vivía en Ciudad Neza entre los 8 y 12 años, siempre era de al rato que ya sea licenciado, irá. ...voy a ganar lo que quiera al rato... ...en unos años que ya sea licenciado... La, ...la banda no sabe ni licenciado en qué... ...o sea, los que ya terminamos la licenciatura... ...tenemos licenciatura ahí más o menos... ...pues sabemos que es que te den la licencia... ...para trabajar de determinada profesión... ...pero la, la mayoría del sueño mexicano... ...de este sueño de nuestras generaciones... ...era de ya cuando sea licenciado... ...me vas a ver con mi traje, mi corbata... ...mis corbatotas y mi relojote... ...y eso yo creo que ha permeado a Latinoamérica... Y desde cierto punto de vista, con la tergiversación y la mexicanización que ha tenido, pues es, es el, no se ha dicho que para lograr ese sueño mexicano falta mucho. Y cuando llegan los extranjeros, los extranjeros por lo regular, um, bien lo dices, argentinos terminan de modelos y no sé qué, porque esto es muy extenso. Lograr un cambio de extracto así social de este nivel es. Por ejemplo, primero, antes que un trabajo, antes que todo eso, se necesitan contactos y eso no nos lo dicen tan como quiera, o sea, no te dicen que necesitas tener un contacto para que puedas ofrecer un producto, puedas ofrecer un servicio, puedas cubrir una necesidad, o en algún caso, por ejemplo, a nivel mexicano, pues sabemos que muchas veces ni siquiera estás ofreciendo el producto, sino que como tu, tu cuate, tu primo, pues ya le están como que vendiendo algo, porque a lo mejor tu cuate tu primo tiene una empresa más grande o el ahijado trabaja en el gobierno y en ese momento te da las facilidades para poder venderle al gobierno y caramba a partir de ese momento pues das el salto y eso no lo dicen tan como quiera porque eso es a nivel local ahora hablando por ejemplo del sueño que llegan los extranjeros por qué traen esta onda ...pues desafortunadamente no quiero ser esa gente que use la palabra malinchismo... ...no, quiero, no me gusta usar la palabra malinchismo... ...no me gusta usar a, a, a, a Malintzin, nuestra madre de México, de todos... ...como una forma despectiva de buscar al extranjero y cosas así... ...porque a final de cuentas pues es eso, ¿no? O sea, la publicidad, los medios... ...y no quiero volverme tenor fuerte... ...que es que porque somos morenos estamos destinados a sufrir... ...y porque somos morenos somos mates? ¿no? O sea... Toda esta parte, cuando tantito llega un cuate un poquito más güero, esbelto, alto, espigado, distinto a la población, de repente va a saltar porque llama la atención y está más bonito, se presta mucho más a una parte aspiracional de que, pues sí, o sea, al final de cuentas ves al güero y dices, ah, pues está bueno por lo de modelo, está bueno, pues salta lo de aquí para acá y no faltará que él que sí, definitivamente, pues a lo mejor trae una profesión, y es como más fácil irlo colocando, porque además de que sabe hacer cosas, pues está bonito el güey, ¿no? Y ya puedes como que pensar en eso. ¿Cuál es la diferencia en la mentalidad que nosotros hemos estado viendo en esta charla? Bueno, pues la mentalidad es básicamente, ¿qué decimos siempre por, de los argentinos? Si hay banda de Argentina que nos vea este, de antemano, pues es la ideología que tenemos todos de, de allá de ustedes, pero así es. ¿Qué es lo que decimos? Pinches argentinos mamones son bien alzados, se creen mucho, se creen no sé qué, bueno, ¿y los mexicanos qué? No, pues es que los mexicanos somos humilditos, somos pobrecitos. Un, un parcito de zapatos es suficiente porque pobres pero felices. Pero... ¿Por qué? Aquí es donde, donde yo quiero arrancar una respuesta de, de esto. ¿Por qué se ve tan mal este salto en, el extra, en los extractos sociales? ¿Por qué se ve tan mal esto? ¿Por qué se está romantizando la pobreza? ¿Por qué se está dejando... Considera o sea, se está dejando de lado así como que, güey, muévete ya de la sociedad, no, pobrecitos, ¿no? ¿Y cómo dice el presidente? No, es que los pobres tienen muchos valores, tienen muchos, no, o sea, no estoy diciendo que no. Sí, si tenemos valores, no robes, no mates, y lo básico, ¿no? Digo, y no necesitas que alguien venga y te diga no robes, no mates como para que no lo hagas, o sea, sabemos que no debemos robar y no debemos matar, ¿no? Pero a final de cuentas, ahorita dice que solo los pobres lo hacen y que no sé qué. ¿Por qué permea? ¿Por qué está tan arraigado este asunto? ¿Y por qué mentalmente a la mayoría le cuesta tanto trabajo? Y aquel que piense quiera salir, quiera ganarse un peso extra, comerse un taco adicional, una cerveza más, unos zapatos más bonitos, está tan mal visto de, desde el punto de vista de la masa. O sea, ¿por qué está esta mentalidad de carencia tan avalada, tan aceptada, y cuando llega uno que de repente tantito salta y sea güero, moreno, lo que sea, y quiera cambiar, se le tacha de loco, del mamón, del lo que sea. Aquí es donde gracias, Gustavo, por haber venido a este programa, porque queremos entender un poco esta mentalidad a través de la vista de la terapia cognitivo-conductual. Gracias, Néstor, pues gracias a ustedes por, por haberme invitado, y muchas gracias a todo su auditorio. Eh, lo, que, lo que menciona Francesco Y también lo que mencionas tú es, es, es muy importante Para entender primero la mentalidad Que tiene el mexicano en relación A, a cómo nos vemos a nosotros mismos Y cómo vemos a los demás Es Es, es, es profunda es, es empezar a hablar de, de una condición Histórica Recordemos que no, no siempre fuimos así, o sea, recordemos que nosotros eh, pues en algún momento de la historia fuimos la raza dominante aquí en, en Centroamérica. Fuimos aztecas, sometíamos a los demás a los demás pueblos. Cuando llegan los españoles y de ahí para el real, eh, yo los invito a que me digan cuándo fue la última vez que México destacó como nación. O sea... Que tú dijeras, no, pues eh, ganamos una guerra, hicimos este algo extraordinario, llegamos a, a, a, al espacio, eh, pudimos tener un logro tecnológico magnífico, eh, tuvimos un despunte económico increíble, o sea, realmente no, no, hay, eh, una, no hay una condición de este, de este, de este tipo. Si por ejemplo volteamos a ver a otras naciones, estamos hablando por ejemplo de naciones tanto europeas como a nuestros vecinos del norte podemos encontrar en su estructura ideológica, logros importantes, o que por lo menos para ellos, son algo trascendente como nación, desde ahí empezamos a, a observar este asunto, desde ahí se empieza a desarrollar esta mentalidad de, ok, como ciudadano de tal país, por el simple hecho de ser ciudadano de tal país, soy bueno, hay estudios en donde se, se hizo un estudio a nivel planetario, <coughs> donde se observaba, por ejemplo, la percepción que cada individuo según la nación se tenía sobre sí mismo, en relación a la efectividad que desarrollaba en sus actividades, en otras palabras, qué tan bueno era haciendo lo que hace. Se, de, se encontró que los que más destacaban, los que eran, tenían una mayor actividad, un mejor desempeño, eran los alemanes. Pero la percepción que ellos tenían sobre sí mismos estaba ahí como por el cuarto, quinto lugar. Todos tenemos la idea de quién se, como decía hace un, hace un momento, quién se cree mejor haciendo lo que hace. Por supuesto, nuestros vecinos del norte. Y eso forma parte de este, de esta mentalidad, de este proceso, del por qué eh, empezamos a, a tener este sueño americano, por qué se desvirtúa tanto al pasar hacia México el tener el sueño mexicano. ¿Mm? Es, es esta mentalidad de, de, de poder seguir adelante y de creer en uno mismo. Eso es en primera instancia y eso es una cuestión completamente histórica. En segundo lugar, forma eh, la, la manera en la que en la que somos criados, en la manera en la que somos eh, desarrollados psicológicamente desde niños. Voy a poner un ejemplo. Y de esto se habla mucho en la psicología como la mentalidad de pobreza. Vamos heredando, por ejemplo, eh, si son tres, cuatro niños en la casa, se le compra al más grande. ¿Para qué? Pues para que lo vaya heredando. A sus hermanos, ¿no? O sea, es, es que ya no le queda al otro, se lo das al otro, ya yo no le queda al otro, se lo das al otro y así, hasta que el, el más chiquito literalmente se viste de harapos o cosas así. Y bueno, ya no le queda ni al chiquito. No, no, no lo tires. Podemos usarlo como trapo de la mesa. Ah, no, no, no, no, no lo tires. Vamos a guardar los recortes, los metemos en una funda y hacemos una almohada. Por favor... ¿De qué estamos hablándonos a nosotros mismos? De que no vamos a obtener suficientes recursos como para adquirir lo necesario para nuestro bienestar. Y eso se lo decimos a mi, in, a mi subconsciente y se lo digo también y se lo inculco también a mis hijos. Entonces cuando crecen, por supuesto que crecen con esta mentalidad de carencia, por supuesto que crecen con esta mentalidad del, del no lo tiro porque lo voy a ocupar. Seguramente, muchas de las personas en nuestro auditorio se van a identificar con esta cuestión. Todos tenemos en casa un bote de pintura a medio llenar, que no lo tiramos porque algún día lo vamos a usar. ¿no? O sea, jamás en la vida vamos a volver a, a pintar la casa de Fuchsia, pero el bote sigue ahí, ¿no? <risa> O sea, la mentalidad de progresa es no lo tiro porque lo voy a volver a ocupar. Oye, lo vas a volver a ocupar, pues lo compras y ya. No, sin embargo, nosotros tenemos esta mentalidad de no lo tiro porque no lo voy a ocupar después. ¿Y qué tal si después ya no tengo? Y así te lo vas metiendo en el subconsciente. Y acuérdense que el subconsciente no tiene... Eh, no tiene sentido del humor, no tiene, eh, se, no tiene percepción del tiempo, para el subconsciente siempre es presente y lo que tú digas es ley. El subconsciente es, es lo más parecido que tenemos todos los seres humanos a un esclavo, a un, a un androide que cumple de manera cabal y absoluta tus órdenes. Si tú le dices al subconsciente, eres pobre, él va a hacer todo lo humanamente posible para que lo siga siendo. ...todo lo humanamente posible para que lo siga haciendo... ...y ahí surge algo muy interesante... ...todos hemos escuchado a alguien decir... ...es que se autosabotea... ...ya vas saliendo de la... ...ya va logrando este nuevo nivel del que hablabas Néstor... ...ya va logrando este nuevo sueño del que hablaba Francesco... ...y de repente ¡pum! se cae... ...y otra vez ahí va, ahí va... ...y de repente ¡pum! se cae... ...y si tú analizas perfectamente el caso te vas a dar cuenta como muchos de estos, de estos individuos empiezan a tener conductas, empiezan a tener pensamientos, empiezan a tener acciones que no son congruentes con el logro que quieren alcanzar. Entonces, oye, ¿por qué haces esto? Si se supone que quieres alcanzar esto y terminan diciéndote a sí mismos, no lo sé. Es ahí donde empieza o donde surge la cuestión o, o la magia del subconsciente. El qué me estoy diciendo a mí mismo. Qué me dijeron desde chiquito. Y cómo es que me lo estoy reinterpretando. Porque al principio sí, eran los padres los que me decían eso. Pero ahora que somos adultos. Los que nos decimos eso somos nosotros mismos. Los que nos decimos es que. Cómo le voy a hacer. Cómo voy a lograr esto. Cómo voy a lograr el otro. Fíjate bien. Eh, en en el desarrollo de la, de, de, de la resolución de problemas, es importante siempre eh, el poder tener una solución práctica, y creo que es importante para todo su auditorio el, el poder dar soluciones, creo que es algo que, que, que los caracteriza a ti y a Francesco, el no solamente brindar una opinión, sino, oye, está sucediendo esto, bueno, pues hazle así. En este sentido, les voy a dar, por ejemplo, un, un pequeño truco psicológico, uh -huh. Pequeño truco Jedi para que eh, eviten una trampa de sesgo. Si tú le dices a tu cerebro o le das una opción fácil, la va a tomar. El cerebro es uno de los órganos más cómodos y flojos del cuerpo. Todos los demás chambean a full y hacen lo que deben de hacer siempre. <coughs> Sin embargo, al cerebro, si tú le das una vía fácil de menos gasto de energía, la va a tomar, a lo mejor no es la mejor, no es la más eficiente, no es la que tú quieres, ¿no? pero es la que gasta menos energía o la más cómoda, la va a tomar, si tú le preguntas a tu cerebro, oye, ¿puedo comprarme tal reloj?, ¿puedo comprarme tal coche?, ¿puedo permitirme ir al cine y comprar palomitas?, y le das una pregunta de estas binarias, en donde solo tienes sí o no, el cerebro, si te contesta que no, ¿qué crees que va a pasar? Ahí se acabó la ecuación. Ya no vas a buscar nada. Dices, no, pues no puedo, y ahí se acaba. Bueno, entonces, ¿qué hago? Muy simple, no le des opciones. Al cerebro se le pregunta, ¿cómo le hago? Esto es... Está... Déjame, Bueno, síguele, síguele, síguele... Fíjate bien, cuando tú le dices que no a tu cerebro, que tu cerebro te dice, oye, este, ¿cómo puedo, eh, no sé, mmm, comprar una sala nueva? ¿Puedo comprar una sala nueva? ¿Sí o no? Y tu cerebro empieza, pues es que tienes gastos, es que tienes hijos, es que el perro ya se enfermó, es que el gas no alcanza, es que la economía, es que el pejo... Y te va a dar una serie de, de cuestiones sí. del por qué vas a decir que no. ¿Por qué...? Porque si tú le dices, o si tu cerebro te dice que no, te dices, bueno, pues sí, la verdad es que no, no puedo. Y ya, el cerebro se queda tranquilito, porque no lo pusiste hasta chambear. Pero si te llega a decir, o si tu cerebro en una de esas se le va el, el hilo y te dice, pues sí, yo creo que sí se puede. La segunda pregunta, ¿cuál crees que es? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Y ahí es en donde el cerebro se pone a trabajar... Y empieza a ponerse creativo... Y empieza a pensar en opciones... Y empieza a ver cómo... De, o de dónde... O de qué manera voy a sacar más dinero... Para lograr lo que estoy logrando... Entonces... ¿Cuál es la magia de esta pregunta? La magia de la pregunta es... No le des una opción binaria al cerebro de sí o no... Porque si te dice que no, ya se quedó ahí... ¿Qué hacemos? Pregúntale... ¿Cómo puedo... Comprarme un comedor nuevo. ¿Cómo puedo ir al cine cada mes y pagar las palomas? ¿Cómo puedo cambiar el coche? Si tú le preguntas cómo puedo, subconscientemente te estás diciendo a ti mismo, sí se puede, nada más hay que encontrar la forma. Ya no estás dándole opción a decirte que no. Si te das cuenta, ves cómo eliminas esa opción y te quedas con un sí y no solamente te quedas con un sí, te quedas así de, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Porque además hay que recordar, el mexicano no es tonto. Yo me atrevería a decir, los mexicanos somos del planeta, somos de las naciones más inteligentes que conozco. Un gran porcentaje, un elevado porcentaje de los científicos de la NASA son mexicanos. Los mejores cardiólogos del planeta son mexicanos. Somos extraordinariamente creativos. El asunto es que no nos gusta pensar. Te voy a poner un ejemplo. El, el, la necesidad de, de lograr algo siempre nos forma el, el cómo lo voy a hacer. Y podemos ocuparlo en la mayoría de las personas para, para cosas no muy buenas. ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Estaban tratando de, de, contrataron a varias personas que se dedicaban a amarlo a ajeno para tratar de hablar, a abrir una, un auto Para poder extraerle el, el, el estéreo y cosas así, porque estaban probando un sistema de alarma Ya llegaron varios cuates, no se pudo Llega alguien y dicen, a ver, espérense, espérense A ver, ya empieza a ver el coche, lo ve estamos un martillo de goma no, pero es que no lo puedes romper. No, no, no, voy a poner los vidrios. Presta un ratillo de goma. Lo que hizo el cuate fue en la parte de la delantera del, del coche, la parte de donde está este, la, la defensa. Le puso un golpe a la defensa y pum, ¿qué crees que hizo el auto? Se abrieron las puertas porque la tecnología del auto registra que tuviste una colisión y para que no quedes atrapado se abren las puertas. Eso es ingenio. mal aplicado, si quieres, no les voy a decir de qué modelo es el auto, porque ya sabes cómo está la cuestión, pero, eso es ingenio, ya no lo no, fabrican, no lo fabrican, de hecho, entonces, ¿qué hacemos? es no darle opción al cerebro, es el pensar el cómo, es importante también, me gustaría mencionar, el hecho de que, en, como mencionaba Francesco, en nuestro núcleo familiar, es bien difícil a veces escapar, por algo que tú también mencionabas, cuando uno empieza a triunfar, cuando uno empieza a tener éxito, cuando uno empieza a tener un poder monetario, mucho mayor del que tienen el resto de mis familiares, hermanos, primos, tíos, empiezan a verte de manera extraña, porque empiezas a romper con el patrón, y empieza esta cuestión de, es que ya se cree mucho, es que porque trae auto nuevo ya nos hace menos a los demás, es porque ya viaja, ya cree que este, los demás somos menos, aunque no lo hagas, es la propia mentalidad que ya tenemos, y muchas veces, yo lo he visto en terapia muchas veces, las personas vienen y dicen, es que me siento mal, de tener más dinero que los demás, porque me empiezan a rechazar, porque me empiezan a relegar, ...porque ya no soy aceptado, entonces o trato de esconder la, el nivel económico que tengo, o de plano me alejo, o en el peor de los casos, me autosaboteo de manera consciente o inconscientemente, para poder estar nuevamente en este ciclo familiar, y es algo que no estamos viendo, que muchas veces es lo que sucede en este, en este, en este asunto, Pregúntate tú si de repente eh, alguna, alguien de nuestro auditorio eh, se gana la lotería o descubre algo, le va bien, súper bien en un negocio y empieza a tener un despunte económico fenomenal y los demás de su entorno, hermanos, primos, padres, siguen en el mismo nivel socioeconómico, ¿cómo sería el choque? ¿Cómo sería esa visión desde afuera? ¿cómo lo verían los demás? Es una pregunta para el auditorio, ¿cómo es que me verían los demás y de repente empiezo a tener un mejor, mejor nivel económico? Son de las condiciones que, que están eh, presentes en, en México, tanto las maneras históricas como la, la forma de, de, de cómo nos sesgamos al preguntarnos nosotros mismos el, el si podemos o no lograr algo, en lugar de preguntarnos el cómo y el qué pasa con con mis familiares, con mis amigos, con mi entorno eh, social, cuando empiezo a despuntar ya, porque ya no pertenezco ahí, ¿qué hago? ¿Cómo es ese choque psicológico? Exacto, de hecho es lo que le llaman muchos el, un garbanzo de libra, ¿no? A veces se vuelven también anclas, anclas familiares de que ya te va bien, en vez de que te sesgue y te mande por allá, te agarro como mi, eh, préstame dinero para este negocio, préstame para la boda de tu de tu hermanita, ¿no? Tú, te agarran de padrino para todo entonces quiere decir que este, realmente existen yo creo estas dos vertientes y habrá también quien actúe, como dicen por ahí se le olvida su barrio y se vuelve una persona pues este, ¿cómo le llaman? mamón se vuelve pretencioso eh, se vuelve otra persona totalmente distinta que realmente no reflejaba ser antes de tener esta posibilidad económica, creo que por ahí, eh, ya recordando un poco, tal vez se den casos aquí en México, pero como lo mencionaba Garbanzos de Libra, sobre todo en el deporte, ¿no? que es eh, como que lo mejor pagado, realmente este, además de la medicina yo creo que los los temas del entretenimiento dejan bastante dinero en derrama económica, por lo menos a los que ejecutan estas actividades. Ahí está Chicharito, Pauctemo Blanco, eh, propio Canelo, ¿no? Él triunfando aquí en México, pero en, en temas internacionales, en peleas como Julio César Chávez, pues dejó abierto por ahí la brecha, ¿no? No sé qué querías mencionar por ahí, Néstor, que... Sentí que te aguantaste el estornudo, casi que <risa> eh, sí. Parte de uno, lo que siempre buscamos en La Voz del Pueblo es entregar una respuesta a esta parte, y Gustavo lo menciona perfectamente, médicamente, físicamente, neuronalmente, a este nivel, pues se va como creando la zona de confort, y, y, y, y yo soy de la idea de responder esta pregunta que voy a hacer, el pobre es pobre porque quiere, desde un punto de vista externo a estar en estas situaciones me parece algo bastante complejo sin embargo el hecho de que tengamos tanto background tanto peso digamos eh, histórico familiar eh, todo esto y que sea el cerebro el que diga no pues es más fácil hacerle así es más fácil hacerle asado yo creo que no me gusta tener que lidiar con cosas emocionales porque ahorita me van a rechazar porque hijo cuando ya llegué en carro y me vieron feo mejor me espero ese autosabotaje y esa forma de pensar desde, desde este punto de vista, vamos, no es porque se quiera, sino porque desde este punto de vista consume menos energía para el cerebro tener que estar resolviendo los próximos temas, como para, por ejemplo, este ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para un seguro médico de gastos mayores? ¿No? De no ir al IMSS. ¿Cómo le hago para no ir al IMSS? Ah, pues entonces el cerebro va a empezar a pensar y va a empezar a trabajar para poder conseguir las cuotas para un seguro médico de un hospital privado. Y entonces en ese momento, pues cuando empiece a trabajar más, pues no solamente va a lograr esto. Claro, quiero aclarar que tampoco estoy diciendo que solamente con trabajo y esas cosas, este, desde el punto de vista idealista, se logren inmediatamente, ¿no? O sea, lleva tiempo, es difícil y todo eso. Pero desde este punto de vista, la pregunta sí tendría que ver mucho con el... Pues está feo estarle rascando energéticamente para echarle coco a esto. Y, y estoy hablando de estudiar, eh, in, invertir, todo ese tipo de cosas que podrían generar más recursos económicos para hacer este cambio, porque a final de cuentas para, para la mente, o sea, mentalmente, en el cerebro, neuronalmente y todo ese tipo de cosas es una carga que definitivamente pues sí es algo fuerte. Y estamos hablando que para la mayoría de las personas... Eh, que pues sí, nos desarrollamos en un entorno de, de carencia en el que, pues ahí veíamos, ¿no? A nuestros padres, este, los dedos para la quincena y ese tipo de cosas y de repente ver, no, pues ya no le pienso. Mejor me, me, me, me voy como conformando, pero no es porque a final de cuentas quiéramos, sino porque a final de cuentas, pues incluso hasta para pensar necesitas comer. Y si traes como toda esta carencia y traes toda esta parte la zona de confort pues se va como cimentando y se va este arraigando en la mentalidad de toda la gente y y, el, y, y la maldición que estamos viviendo ahorita 4T en el que se, se romantiza la pobreza se romantiza la carencia pues yo creo que va a estar feo porque a final de cuentas eh, todo este tipo de cosas pues se van a estar perpetuando o sea si, si estábamos pensando como que ...sí vamos a asomarnos tantito al primer mundo porque mira qué bonito y no sé qué... ...y de repente la gente dice, no queríamos ser parte del primer mundo... solo queríamos que los que ahorita son oligarcas ya no sean... ...y queremos seguir igual de pobrecitos porque somos humilditos y somos... ...está feo porque, o sea, mentalmente sí es como más... ...como menos, consume menos energía, es que no quiero usar la palabra, es más fácil, es más sencillo... ...no pensarle, no no crear, no, no, no, no, no buscar una idea que te ayude a salir de esta onda, ¿no? Entonces vamos a... a, a, a, a es que es, es un mundo, es un universo, tratar de cerrar una idea, pero ya tenemos un punto de vista mental, o sea, dentro de la psicología, en el entendimiento por qué tenemos este arrastre y por qué se trata como de romantizar esta parte. Exacto. Por ahí yo tengo una idea a, a, al respecto, es como más eh, de mi... ...análisis propio, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo... Eh, ...tanto extranjeros que vienen a México a trabajar... ...como mexicanos que van a Estados Unidos, Canadá... ...o cualquier país que se te ocurra... ...van realmente con una mentalidad... ...de, de sobresalir sobre los demás... Eh, ...yo creo que aquel que se va a otro país... ...y se va con la mentalidad de... ...pues a ver qué me cae, ¿no? Espero que sea mejor que en México... ...o espero que este, me lleguen las cosas de la nada... ...creo que no, más bien... ...lo que he visto en el análisis de casos muy cercanos... ...y de gente que me ha tocado visualizar en medios públicos... ...medios de comunicación... ...un propio youtuber que se llama Saúl Reina... ...que es un chapaneco... ...que vive en Canadá, tiene una esposa canadiense... ...es eh, albañil y le va muy bien con los videos de YouTube también... ...habla mucho de esto, ¿no? De, ...del sentido que le, se le da a la vida... A partir de estar también por lo menos en otra sociedad, en otra cultura, en otras costumbres que te, no te segregan, no te dicen no puedes, no te dicen eh, estás soñando alto o estás apuntando más allá de lo que puedes tener. No se conoce como tal ese límite porque pues a final de cuentas son primer mundo, por así decirlo Alemania, Canadá, Estados Unidos y algunos otros países europeos que pueden brindarte estas posibilidades de llegar a trabajar y ganar un sueldo de un ingeniero aquí en México, siendo agricultor, ¿no? A lo mejor eh, tomando eh, arándanos, vi un documental apenas de los que se van de, de Vietnam a trabajar a, a Europa y ganan 50 mil pesos al mes. Entonces, realmente esas posibilidades están dadas y creo que la mentalidad sí se siembra desde cuna, y ya depende de ti si tú quieres seguir con eso, ¿no? Porque te puede llegar a chocar por ahí siempre esa idea del papá de... No, no hay mijo, que quiero el juguete, no... Este, tenemos que comprar los útiles el siguiente mes... O que quiero este otros zapatos nuevos... No, pues los que tienes están buenos... O esto, a lo mejor sí es un poco caer en el consumismo... Que los medios nos quieren eh, meter hasta por las orejas... De que compra, compra, compra, compra y realmente también eso ha permeado en que tenemos calentamiento global porque somos una sociedad 100% consumista y toda esa basura que se genera por el consumo desmedido pues obviamente ya nos ha traído una factura que ya estamos empezando a pagar ¿no? entonces no sé, no sé por ahí Gus si realmente a este comportamiento se le tenga algún nombre clínico o solamente es una observación ahí que este, es como vista ¿Es un fenómeno o, o qué es? ¿Cómo se llama? Fíjate, a, a este tipo de, de, de, de conducta se le llama condicionamiento. Es El condicionamiento es una palabra bonita para referirnos a, a entrenar a alguien. Es como tú condicionas a tu perro para que haga del baño en un lugar. Tú condicionas a tu perro para que este, te rasque la puerta cuando quiere salir a, a hacer sus necesidades. Eso es condicionamiento, no es simplemente entrenamiento. Y es de los que hablábamos hace, hace un momento: el, el, el que en México ya estamos entrenados, estamos condicionados para hacer este tipo de, de cuestiones. Y algo muy interesante que mencionaba Francesco, es esta parte de, de que eh, aquí en México. Eh, pasa un fenómeno bastante interesante que no pasa en los demás, eh, por lo menos en los demás países de primer mundo. El que si quieres destacar, nadie te empieza a, a decir que cómo es posible, que eso no se puede, que cómo es posible que hagas ese tipo de cosas, que estás soñando muy alto, que... O sea, y es lo que regularmente encontramos en nuestra sociedad, porque estamos condicionados a eso. Mencionabas también hace algo, algo muy interesante hace hace un momento, el, el hecho de que cuando alguien tiene tiene un poco más y empieza a, a destacar los demás habría que habría que checar esa condición si los demás realmente eh, la persona que destaca se vuelve eh, como bien decías más mamón o es que nosotros lo vemos así que nosotros los empezamos a, a catalogar de esa forma y, y surge algo muy relacionado con lo que con lo que decía el Néstor romantizamos la pobreza o sea yo preguntaría a, al auditorio Bueno, ¿qué tiene de malo destacar? ¿Qué tiene de malo decir Soy el mejor en lo que hago? ¿Qué tiene de malo decir Claro, soy extraordinario ¿Qué tiene de malo decir Soy una fregonería? ¿Por qué se ve mal en México? ¿Por qué decir esto de nosotros mismos Nos tacha como Alguien alzado Como alguien pedante Como alguien que, que tiene poca humildad ¿Dónde está el valor de la humildad? Eh, ¿Cómo nos convierte a nosotros, a todos nosotros, en mejores personas ser humildes? Eh, yo preguntaría al, al auditorio, eh, ¿cómo te hace eso mejor persona? ¿Cómo, te, cómo es que eh, eh, el valor, si se puede llamar de esta forma, de la humildad, te hace mejor persona? ¿No será que el valor de la humildad es lo que te está deteniendo para poder alcanzar tu sueño? porque muchas veces dices, es que, eh, pues me conformo con una casita, ¿no? Porque soy humilde. Es que aunque sea el cochecito ahí, este, del año 75, porque soy humilde. Espérate, ¿por qué? Les voy a contar una, una especie como de parábola, chiste, anécdota, una cosa por el estilo. Donde llega, llega un, un tipo a, a, a rezar todos los días a la a la iglesia, y dice, oh, señor, señor, a la iglesia que tú quieras, señor, señor, este, por favor, dame una casita, aunque sea chiquita, aunque sea chiquita, señor, por favor, dame un empleo, aunque gane poquito, señor, por favor, señor, dame un coche, aunque sea viejito, y el señor allá arriba, allá en los cielos, este cabrón, y se, se acerca otro, otro, y dice, oye, señor, este, ¿Qué estás viendo Pues a este tipo que me está pidiendo Esto y se lo vas a dar Pues sí ¿Y por qué estás pensando en algo? Se me dice, porque el tipo está pidiendo una casita teniendo 10 hijos ajá, ajá. Y el tipo está pidiendo Un trabajo aunque gane poquito Teniendo mundanal de deudas Y ajá. el tipo Está pidiendo un coche aunque sea viejito Siendo que lo va a ocupar Para ruletear en su segundo trabajo Entonces, o sea ¿Dónde está el concepto de eso? Entonces es ahí cuando el valor, o el supuesto valor de la humildad, nos atora. Porque hasta, hasta, hasta cuando pedimos, hasta cuando anhelamos, debemos tirarle hasta arriba. Y es algo, esto es un, otra, otra vez un truco psicológico, un truco de Jedi, que utilizan los cuates, que son verdaderos magnates se hicieron, otra vez volvemos a hablar acerca de los estudios que se han hecho, de a cómo, cómo es que eh, los que son súper ricos lograron ese tipo de condiciones, y decían, es que yo le tiraba a lo máximo, yo le tiraba a lo a lo estúpidamente grande, y le preguntaban oye, ¿por qué? Entre muchas otras estrategias que tienen, ¿por qué lo haces así? Lo muy sencillo, mira, si yo creo que puedo alcanzar 100%, pues entonces le tiro a mil. ¿Para qué? Porque si yo le tiro a los mil puntos y alcanzo 500, ¿qué crees? Ya alcancé cinco veces más de lo que pensaba que podía alcanzar. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Sin embargo, si yo creo que puedo alcanzar 100 puntos y digo, bueno, pues le alcanzo aunque sea los 100 puntos y alcanzo 50. Me quedé muy abajo. Entonces, ¿qué hago? Le tiro a, a, a lo extraordinario, le tiro a lo sublime, le tiro a lo más alto que pueda. ¿Para qué? Para que en ese alcanzar, para que en ese tratar de lograr ese objetivo, a veces sin siquiera darme cuenta, estoy logrando los objetivos que yo pensaba que eran mi máximo. Eso es una de las condiciones y, y es importante también el hacerse esta, esta cuestión a, a nuestro auditorio, el, el, la humildad o la estructura de humildad que, que, que, que cada uno de, de, los, de los personas que nos hacen favor de, de, de sintonizarnos tiene sobre sí mismos y cómo este falso concepto de humildad nos está deteniendo para alcanzar lo que quieran alcanzar. Desde este punto de vista, podemos entonces ir como buscando de que estamos confundiendo la humildad con la carencia, con la parte de poquito, porque eso me hace humilde, ¿no? Y, y la humildad, a final de cuentas, no es molestar a la otra gente porque trae unos zapatos feos o no toma el mejor vino, no sé. O sea, ese tipo de cosas que, que, que van al otro extremo, que es de, de ah, yo traigo el Gucci y el no sé qué, entonces ese tipo de cosas lo estamos ya confundiendo y como, como siempre hemos dicho aquí lo copiamos si lo copiamos mal entonces es la humildad no va por ahí del asunto de que soy pobrecito y que por eso traigo mis zapatos con un hoyo por, por eso y, y eso está bien para qué más lujos no O sea la humildad no va por ahí el asunto como siempre hemos dicho aquí en la voz del pueblo, no seas bueno porque alguien te diga que seas bueno y no te esperes hasta Navidad para ser bueno, ¿no? O sea, ves al compadre, bueno, no al compadre, sino al vecino, al, a las personas que están trabajando, buenas tardes, buenos días, y siempre tener como esa cordialidad, digámoslo así, para que desde cierto punto de vista digan, no, pues es una persona que está como integrada a la sociedad, independientemente de la falsa humildad o de la humildad mal entendida, porque desde este punto de vista estamos viendo que está, está muy mal entendida la palabra humilde. Yo te digo, por ejemplo, vengo así, platico con un argentino, ¡Oh, te oh, che, buenos días y buenas noches! ¿Qué tal, no? Ya sabes, los argentinos como son súper uff. Y a final de cuentas, cuando ya platicas con ellos, cuando ya medio los entiendes, sabes que realmente son personas que están como al nivel de donde te, en su mente dices bueno y pero yo por qué siento que se creen tanto que siento que están porque como tienen esa ese punto esa mentalidad de darle al siguiente darle al, al mil y, y, y nosotros como traemos arrastrando todo esto y, y digo créanme se siente muy feo traer eso así digo, al final de cuentas queremos aquí en la voz del pueblo levantar esta revolución Tampoco queremos ser Carlos Muñoz y cosas así De que todos seamos ricos, no, o sea, queremos levantar Esta revolución en el que Todos nos quitemos estas vendas Todos empecemos como a Entender que están malos Conceptos y tenemos que ver Hacia más allá, ponía Francisco ponía el ejemplo del cuate este Que se va um, de Albañil, vato ¿Por qué no haces otra cosa? O sea Tienes para más, tienes mucho más Potencial, puedes hacer otras cosas yo tengo compañeros eh, ingenieros de muchas generaciones de programación en, en XHT web y en comunicación web que siento feo porque se, se fueron a Estados Unidos y eran vatos que tenían mucho potencial en la programación, vatos que tenían mucho, mucho, mucho, mucho potencial creando aplicaciones, creando servicios, páginas de Internet, toda la tecnología la manejaban de una forma enferma, enfermiza, psicótica. Y, y siento feo porque a final de cuentas dejaron todo ese potencial por ir a repartir pizzas en Uber o ir a repartir pizzas en estas aplicaciones porque ellos dicen que ganan más dinero en esa parte. Quiere decir que esta cosa los sigue arrastrando y los arrastró al, al punto de la conformidad a la zona de confort. Porque por qué no ir a pelear con los gringos, con los hindús, con los chinos, un puesto de la de programación. O sea, vato, te vas a ir a ganar 50 mil pesos, ir a mendigar 50 mil pesos. Digo, no no quiero ser Samuel, no sé qué, de Monterrey, de que un sueldito de 50 mil pesos. Pero digo, te vas a 50 mil pesos para estarte asoleando, estarte cansando, recibir groserías de la gente a la que les repartes y todo ese tipo de cosas, teniendo el potencial. Desde ir allá hablando inglés y, y llevar una profesión y ese tipo de cosas, ¿no eres capaz de verte compitiendo contra esta banda? O sea, digo, a mí sí me, me da como mucha rabia, ¿no? Digo, bien dicen que, que es Perico Donde Quieres Verde y, y yo creo que pues, si buscamos como esa parte... Pues a lo mejor sí, ¿no? Digo, pues yo estoy buscando aquí, jalo acá, jalo allá. ¿Y por qué no te vas tú a Estados Unidos? Lo que me dicen. ¿Y ¿eh? tú por qué no te vas como programador? Yo no sé qué, mato, yo aquí tengo responsabilidades. Hay gente que si yo no estoy, no cobra su cheque. Entonces, siento esa parte como de más preocupante en ese, en, ese, en ese momento. ¿Por qué se llevan? O sea, ¿por qué se van todavía arrastrando esa parte? ¿Por qué se van todavía diciendo, es que de a poquito, no? O sea, tirarle a lo grande, pero ya sabemos que hay un, un origen neurológico, un, un origen psicológico que mucho tiene que ver si bien con la parte histórica, con la parte de la familia, con la parte de toda esta cosa que vamos arrastrando, y eso este, para La Voz del Pueblo pues creo que ha sido parte de lo que hemos querido ofrecer siempre traerles la información y además traerles un, este, algo práctico para que pongan siempre en, en marcha las ideas que estamos aquí expresando ah, Claro Fíjate, eh, eh, lo que dices es muy interesante, Néstor, eh, eh, esta parte de, de, de, bueno, me voy para allá y continúo en, en, en los estratos más bajos, teniendo el potencial para hacer las cosas, y eso, eso surge, eh, o me surge la, la cuestión de, de bueno, eh, todo en la vida tiene un precio, todo, todo, hasta respirar tiene un precio en energía, ¿no? Todo tiene un costo Y esa es la pregunta eh, Que eh, debemos hacerle a, a, Al auditorio Si queremos empezar a despertar Esta, esta revolución de la, que, de la cual mencionas y, y es una pregunta muy sencilla La pregunta es ¿Qué estás dispuesto a hacer Para lograr lo que quieres? ¿Qué estás dispuesto a hacer Para lograr lo que quieres? Muchas personas quieren alcanzar Objetivos extraordinarios, pero no están dispuestos a, a pagar el precio por hacerlos. Y no me refiero a precio monetario, en dólares, pesos, no, no, no, pesetas, no, no, euros, no. Estoy eh, hablando de, del sacrificio físico, mental, emocional, social, que se tiene que hacer para lograr el objetivo que se debe lograr. ¿no? Por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo de nuestros vecinos, eh, de ojos rasgados, los chinos, la mayoría de ellos tienen una mentalidad, súper súper aferrada, a, a de lo voy a lograr, y están dispuestos a morir literalmente, en el trabajo para lograr el objetivo, y si tengo que pararme a las 4 de la mañana, para ir a, a, a y esto es un, eja, un ejemplo real, a recoger latas a las 4 de la mañana, ahí en las calles de, de Nueva York para entrar a mi trabajo a las 7 Y luego entrar al otro trabajo a las 3 Y luego entrar y hacer un turno más en la noche Para poder alcanzarlo, lo voy a hacer Y estos cuates no se quejan No están pensando, ay es que es muy difícil Ay es que la crisis, ay es que eh, yo no tuve preparación Ay es que, o sea, están pagando el precio Por lograr lo que quieren Y es algo que nosotros como latinoamericanos Muchas veces no queremos hacer no queremos pagar el precio necesario para lograr lo que quiero alcanzar. Entonces eso es, también es importante. El, ¿Qué estoy dispuesto a ceder? ¿Qué estoy dispuesto a dar para alcanzar lo que quiero? Y es el, el, la cuestión es, es aferrarse a, a, este, a, esta, a este tipo de, de condiciones. Otra característica que tienen eh, nuestros, nuestros amigos chinos es que no sean por vencidos. Si su negocio no funciona... Lo cambian, y si no funciona ese tampoco, lo cambian, y si no funciona ese tampoco, lo cambian, y en cambio en México es así de, ah, es que ya no funcionó, bueno, pues ya, lo dejo, ah, ya no funcionó esto, ah, bueno, pues entonces me regreso a mi otra chamba, es así de, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a lograr para, para poder alcanzar esas metas? ¿Estás dispuesto a, a sobrevivir? ¿Estás dispuesto a, a de verdad? Entregarte a este asunto o, o a las primeras de cambio te vas a retirar De esto Y la respuesta es muy particular para cada quien Y lo que, lo que contesten Es correcto La cuestión aquí es No quejarse Porque es bien sencillo Levantar la voz y Reclamarle al PG eh, Reclamar al gobierno Decir que, que, que estamos pobres por nuestros gobernantes Y cosas okay, sí, Mucha razón tendrán ¿Pero qué está haciendo uno mismo? Eh, David Páramo, un, un este, reportero eh, especializado en, en finanzas, tín, dijo una frase un día que me, me, me, me dejó marcado mucho. Él decía, es que no hay crisis que aguante 16 horas de trabajo. No hay crisis que aguante 16 horas de trabajo. Y es cierto, si vivimos en México... Y estamos en crisis, la crisis particular de cada quien Pues entonces vamos a buscar una solución Si no me alcanza, pues trabajo más Si no, no saco el suficiente dinero con este trabajo, pues busco otro O busco dos, o tengo tres O vendo pozole los domingos O busco tratar de, de conseguir otra respuesta económica para poder hacerle frente a mis necesidades. Este es el asunto. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a, a entregar eso? Porque eh, tengo eh, algunos, fíjate bien cómo tengo algunos eh, pacientes que, que, que no están dispuestos a hacer eso. Es que, como lo que decías hace un rato, la banda dice: No, es que yo soy abogado. ¿Cómo voy a andar vendiendo Pozole? No, no, es que yo soy doctor, ¿cómo es que voy a andar acá de este eh, de Uber? No es que yo soy ingeniero civil, cómo es que voy a andar acá vendiendo tamales. ¿Eso te da un recurso extra? Pues adelante. Estás dispuesto a decir, no importa si tuve una profesión o no, o lo que sea, si eso me da un recurso extra, ¿cuál es el problema? Pero no estamos dispuestos a sobrepasar nuestro ego. No estamos dispuestos a sobrepasar nuestros miedos. No estamos dispuestos a entregar, por ejemplo, nuestras eh, domingos en la mañana de fútbol para alcanzar un recurso extra. Entonces es importante también recordar este punto. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para alcanzar lo que quiero? Sí, de hecho ya ahí habla la experiencia de, de un servidor. <risa> eh, hubo una... Una operación que tuve que ejecutar para eh, llevarle un regalo a mi amada en el día de nuestro aniversario. Era una noviecita que yo quería mucho, ¿no? Pero yo este tenía carencia monetaria, pues no tenía ni dinero ni nada. Entonces, ahora sí que la, la necesidad me hizo buscar la solución como lo mencionabas. Decía el cerebro ¿qué hacemos, güey? necesitamos dinero. pues No estoy como para robarle a nadie, ¿no? Este, mis valores y nada. Este, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces vi allá por la esquina una caja que tenía abandonada con eh, estampas de la Pepsi, con este gorras viejas. Bueno, ni tan viejas, unas que ya no me gustaban. Y ahí las dejé, gorritos, algunas otras eh, bolas de chacharitas. Y me acerqué y dije, eh, pues esto es dinero amigo, vámonos al tianguis y sobres. Me, me lancé al tianguis, puse ahí una un trapito, puse las cosas y así fue llegando la gente y se fue haciendo el, el ahorradito, ¿no? El dinero. O sea, busqué la manera y realmente el fin justificó los medios porque de hecho sí, como bien dices, a veces esos eh, estándares que te pones tú de, de no, como mi hijo que es de casa va a estar trabajando en cierto lugar? ¿O cómo va a estar hasta allá? Yo incluso de niño, este... Cuando éramos un poco más pobres, bueno mucho más pobres, vivíamos allá en San Lorenzo Y todavía había esas carretillas de, de con burros que jalaban la basura Entonces creo que cayó por ahí la crisis del 94, mamá perdió el empleo este No había buenas entradas por ahí, parte del pa, de mi papá Y nosotros chiquillos de 8 o 10 años, yo lo que se me ocurrió hacer fue irme a trabajar con este cuate, ¿no? El de la basura, porque era como amigo del barrio. Entonces me fui al, car al carrito de basura a tocar la campana, a estar ahí, y se me quedaban viendo muy, muy raro las señoras, ¿no? Decían, ¿y ese güerito qué anda haciendo con usted trabajando? Porque pues, este cuate se llamaba Chucho y era un morenazo, cabello largo. este, <ríe> Sí, pensaban que me habían robado, no sé qué chingar y yo ahí tocando la campana con él, más güerito obviamente, pelo rubio casi casi y, este, y pues no, la verdad es que mi hecho era buscarme la chuleta no llevar algo de comer a la casa eh, no, no ganaba mucho digamos 50 pesos de hoy de hoy día, pero pues ya te servían que para llevarles un kilo de tortillas jamón, chiles y que no estuviéramos todos en blanco, ¿no? y esas experiencias como que me formaron y digo, eh, yo lo veo por ejemplo en los grupos estos que están muy de moda los de los que son como de coaching le llaman esos grupos de coaching que le dan como las personas ciertos retos a cumplir te hacen un lavado de coco de hecho yo estuve en uno <ríe> te hacen como que un lavado de coco y te dicen este pues ahora la vida va por aquí va por acá y empiezan a dejarte una serie de tareas que realmente van a lo mismo no te ponen como en esa situación de carencia eh, emocional o si quieres monetaria o, o a, algunos iban de estos chavos de coppel que, que tienen metas como muy altas en el sentido de que tienes que vender 4 millones de pesos en tienda para que tú puedas ganarte estos 30 mil pesos de comisión que te prometimos al momento de tu contratación entonces ahí los los veías a los pobres invirtiéndole El dinero en estas cosas y diciendo, el día 21 de marzo, por así decirlo A las 4 de la tarde voy a estar sacando Mis primeros 50 mil pesos de mi cuenta Que va a tener 100 mil pesos O sea, como que lo querían este, a, Atribuir a esto a este pensamiento De la ley de la atracción Y de la visualización Que no está mal, pero estaba como en un contexto Errado, ¿no? Ese era como otro tema al respecto de de, de esta mecánica en la cual te incluyen De hecho es como un ambiente de que todas las personas que te invitan Realmente no ganan nada, pero son los mejores vendedores que tienen esas empresas Para a ti jalarte y meterte en ese tipo de experiencias Digo, yo no me quejo porque a final de cuentas fue una experiencia grata para mí Yo estaba como que saliendo de una relación eh, ahí eh, muy duradera y como que ese lavado Coco Watch me sirvió como una terapia, por así decirlo, yo lo tomé de esa manera, <coughs> por los ejercicios que te dejan, eh, son muchos psicólogos los que trabajan ahí también, los que te dan ahí como este, las instrucciones específicas de, de cómo reprogramar tus objetivos, dejar de procrastinar, de dejar de poner pretextos y de echarle la culpa a los demás. Eh, por lo menos eh, esos eh, que les pueden llamar a unos vendehumos Algunos sí tienen bastantes cosas buenas que pueden aportarle a, a una persona Por lo menos en el tema del cambio de me mentalidad Para esto vamos eh, al respecto eh, Sería posible entonces Gustavo, Néstor Que en México nosotros tuviéramos el atractivo eh, Tanto laboral como social Para los extranjeros que vienen a vivir y trabajar a México. Ya lo veía hace rato en un video de Facebook. Una chica que por cierto se le fueron todos encima. Porque decía que el, el que es el sueño americano. Era como acumulación capitalista. Así es resumido. Y el sueño mexicano era como reencontrarte a ti. A tus raíces. A disfrutar de la vida. De los atardeceres. De convivir con personas. Porque él, lo hablaba mucho que el tema de, de los... ...de los estadounidenses es muy frío... ...y muy de, destinado a, a... ...quiero esta casa de 10 mil dólares... ...y en México no... ...entonces realmente existirá un equilibrio... ...al respecto... Eh, ...habrá un sueño mexicano que se pueda... ...explotar por nosotros mismos... ...por los mexicanos... ...o siempre vamos a tener que buscar nuevos horizontes... ...para poder... ...por lo menos so, sobresalir... ...en nuestra carrera, en lo que nos gusta hacer... ...¿qué piensan ustedes?... Y yo creo que la parte del equilibrio sí funcionaría como mexicano que, que somos. Y yo tengo Cancún a media hora, ¿no? Y, y sí, sí funciona. Esta parte sí motiva a ver las playas, por ejemplo, a 15 minutos de donde yo vivo está una playa perfecta para hacer snorkel, ver peces, o sea, un montón de cosas. Y en algún dado caso, y te lo digo, no es que yo sea como muy privilegiado, porque seguramente, ay, es que como vives ahí en Cancún ya eres No es cierto, o sea... Puedo serles muy sincero, o sea, Cancún en algunas zonas te puedes perder y, madre mía, ya estás en el norte de África, así en Zimbabue, una cosa horrible, ¿no? Gente con armas y cosas así, pero das la vuelta en esa misma esquina. ¿Qué pedo? Ya estoy en Miami, casas muy bonitas, casas, o sea, vamos, o sea, y pues, hablando en este punto de vista de la desigualdad, pues el famoso sueño este de apreciar los atardeceres, apreciar el no sé qué... México tiene como esa ventaja y ese, pues sí, esa parte favorable en la geografía tan bonito de que te asomas y se ve el atardecer precioso porque la gente en el centro pues tiene montañas acá de este lado de la península pues, está muy bonita la parte de la selva nos asomamos y vemos pues, este águilas o pilotes cosas así la gente del norte en Chihuahua tiene desiertos magníficos y cosas así entonces en ese aspecto pues sí. Pero lo que de, mucha gente de esta gente que dice que los... Que, bueno, que no que habla desde este punto de vista que qué bonito los sea, atardecer y todo eso. Se está brincando la parte de chambear. Y para poder apreciar un atardecer, un amanecer en la playa, previamente tuviste que haber chambeado ocho horas antes. ¿Por qué? Porque para eso sí se necesita un presupuesto, se necesita esto. O sea, yo no quiero que se entienda que... Desde cierto punto de vista estoy siendo como muy materialista de que el dinero y sin el dinero no se puede. creo que no, pero a final de cuentas es una hora de trabajo o una hora de pensar o una hora de invertir para acceder a un recurso que si te vas a sentar a ver el atardecer, si te vas a sentar a ver el fluir del tiempo, así desde este punto de vista, como lo menciona esta morra, pues es prácticamente dinero y tiempo que estás como perdiendo. Este sueño de encontrarte a ti mismo, que no sé qué, viene también como romantizando esa parte de, que, bueno, ¿y qué hiciste como para poderte encontrar a ti mismo? Hay gente que tiene 60 años y nunca lo pudo lograr. O sea, es como si yo te preguntara, ¿cuál es el sentido de la vida? Madre mía, pues ¿cuál es el sentido de la vida? Cada quien va a poder responder y lo que responda en su momento, como dice Gustavo, va a terminar siendo correcto porque pues es su sentido de su propia existencia. Este sueño mexicano de ver los atardeceres y todo eso, creo que es romantizando romantizándolo casi al nivel de las películas de Pedro Infante, ¿no? De este México rural en el que todos vamos con sombrerote y caballo y para el calor no tomamos agua, tomamos tequila. Entonces, yo creo que esto está mal desde el punto de vista en el que se ve de una persona que seguramente tiene ingresos como para solventar la parte básica de comida, vestimenta, agua y todo ese tipo de cosas y por, por ahí va el asunto. La otra parte es, el siguiente punto es, ya cerramos, ¿por qué el pobre es pobre? Pues porque es muy complicado salir desde el punto de vista neuronal y todo ese tipo de cosas y ahora pues sí, efectivamente viene la parte del coaching y de la fuerza y empújale y, y a final de cuentas todos estos mensajes pues vienen siendo un mensaje del tipo mal necesario, o sea, sí es un mal necesario porque al final de cuentas a mí no me gusta que haya, uy, somos humilditos, somos pobres, está bien porque los pobres son buenos y los ricos son malos, a mí no me gusta eso, a mí me, me repatean la punta del caracol de la oreja que, que, que cada mañana tengamos que estar refriendo esta información y se tenga que estar grabando, se tenga que estar tallando en las generaciones, ¿yo que pues Yo ya tengo 41 años, ya voy más para allá que para acá, pero las próximas personas que vengan y que digan, ya no hay como dicen recientemente en las noticias, ya no hay competencia, ya no hay productividad, ¿y cómo se va a medir el, todo esto? O sea, a mí sí me molesta bastante, entonces, el sueño mexicano, digámoslo así, es pues prácticamente... Lograr tu quincena fija o lograr tu quincena así de este punto de vista, tener como el chance de abrir la ventana, ver el atardecer, qué bonito, y que en el proceso no te asalten. No sé, Gus, ¿tú qué opines? Yo creo, estoy de acuerdo contigo, en esto. Yo creo que el poder anhelar una, una estructura psicoemocional agradable, el poder tener una paz interior, el poder tener esta condición eh, psicoafectiva de estar bien, pues, pues por supuesto una una meta de, de cualquier ser humano. La cuestión aquí es que hay que recordar, como bien mencionabas, que pues vivimos en un mundo material y necesitamos cosas materiales y para obtenerlas, pues hay que trabajar. Aquí el chiste es, es eh, poder hacer algo que si bien eh, en la mayoría de los casos, eso dice la, la ciencia, no la mayoría de las personas que, que tienen un trabajo no, no les gusta, pero por lo menos que lo disfruten o que estén medianamente contentos con ello y a partir de eso empezar a, a buscar una un, eh, un despertar espiritual Como el que mencionaba Francesco de, de esta chica, ¿no? El, el de encontrarse a sí mismo. Eso de encontrarse a sí mismo, la verdad es que es, es más, más una cuestión ya mercadológica que otra cosa, porque entonces yo te preguntaría, bueno, ¿y dónde te perdiste? ¿Cuándo te perdiste? Uh, ¿Te habías encontrado y luego ya no estabas? ¿O cómo estuvo de que, de que te perdiste? ¿no? O Esa es, es esta, esta cuestión de. Encontrarse a sí mismo es más bien una cuestión ya, ya más mercadológica, es más bien esta, esta parte de, de, de la comodidad, del estar bien, del poder tener eh, una estructura tanto socioeconómica como emocional estable, nutritiva y que nos permita alcanzar lo que uno quiere alcanzar, porque como mencionábamos hace un rato, si para esta chica... El vivir el sueño mexicano es encontrarse a sí misma y este y vivir con 20 pesos al día y ella es feliz así adelante o quién soy yo para andar estableciendo mis normas y mis reglas a los demás eso es, eso ya lo han intentado antes y se produjo la segunda guerra mundial ¿No? o sea el decir no es que lo que yo pienso es lo correcto y lo que tú piensas está mal y, y te lo voy a imponer Está, está complejo entonces si ella es feliz así si ella está a gusto de esa manera si ella ha encontrado se ha encontrado a sí misma y está emocionalmente bien y económicamente se siente a gusto adelante, qué bueno a lo mejor no empata con lo que pienso yo, con lo que piensa Francesco, con lo que piensas tú con lo que piensa nuestro auditorio y está bien, cada uno de nosotros tendrá una perspectiva diferente de este asunto creo que lo más importante aquí es que cada uno encuentre que cada uno busque lo que para él es lo más adecuado lo que para él significa el siguiente nivel lo que para él significa estar bien ¿Mm? por ejemplo mencionabas a este cuate el gobernador de nuevo león ¿No? O sea, para él, el, el trabajar un domingo cuatro horas en un campo de golf o sea, fue así como oh, lo más extenuante del mundo. no Pobre tipo, o sea, ese es su concepto de trabajo duro. Está bien. ¿no? Seguramente un obrero que trabaja 12 horas tendrá un concepto distinto del trabajo duro. Pero al final del día, es una percepción personal lo que está bien para mí, para Francesco, para ti, puede no estar bien para el auditorio, porque cada uno de nosotros tendrá su propia perspectiva. Lo creo que lo más importante es que uno se sienta a gusto, porque al final del día es lo que cuenta. El problema empieza cuando yo estoy a disgusto con lo que tengo, pero no hago nada para cambiarlo. Si yo estoy a gusto con lo que tengo, perfecto, ¿Cuál es el problema? O oh, es que los demás te ven como mediocre ¿Por qué? Por, pues él está a gusto así El hecho de que tú tengas otros sueños distintos O si quieres verlos más grandes Está bien para ti, para esa persona no El problema surge cuando no estoy a gusto Pero tampoco hago nada Y lo único que a ti no va a hacer es quejarme Entonces eso es una concepción que creo que es importante mencionar. Muchas de las personas que se quejan o que dicen es que estamos en crisis, es que nos está pasando esto, este, este ok, no estás a gusto con tus condiciones, ¿qué estás haciendo para cambiarlas? Y aquella persona, como la chica que menciona Francesco, que dice, pues yo estoy a gusto así, esto es lo que me agrada, en esto me siento cómoda, con esto para mí es suficiente y soy feliz La banda se le va encima Yo preguntaría ¿Quiénes somos nosotros para andar imponiendo ideologías? ¿Qué opinan? Y habla ahí desde Tal vez un resentimiento que se tiene De, de ver siempre el pasto del vecino más verde ¿no? eh, Siempre hay muchas personas Que pre, prefieren Dar una crítica negativa que una crítica constructiva o siquiera una felicitación Antes de que pueda apoyar una idea que puede ser muy radical para ellos <coughs> Pretende como bien mencionas pues eh, darle o atribuirle el toque de Este es mi estilo y deberías de tomarlo ¿no? eh, Lo vamos a poner aquí el videito para que lo analicen aquí también las personas Toda nuestra audiencia el otro día conocí a una chica de Michoacán, aquí en la Ciudad de México, y me preguntó, tú como extranjera, ¿por qué te gusta tanto México? Y yo le dije, yo estoy viviendo mi sueño mexicano ahora. Y ella me dijo, pero ¿cómo? No entiendo. O sea, mucha gente se va de México a Estados Unidos para su sueño americano. Y yo cuando le pregunté, ¿pero qué es el sueño americano? No me supo contestar. Y empezamos como a platicar y a platicar. Y le dije, ¿sabes por qué yo estoy aquí? ¿O por qué mucho extranjero se ha venido a, a México de Estados Unidos para buscar el sueño mexicano? Y ella me dijo, ¿cómo? ¿cómo? ¿Qué sueño mexicano? Y le dije, mucha gente se enfoca en irse a Estados Unidos a trabajar, trabajar, trabajar y no vivir. Y la gente se va de Estados Unidos para venirse a México a vivir. Entonces, ¿qué es lo que más vale la pena? ¿Trabajar, trabajar, trabajar o vivir? ¿O vivir? Que también vas a trabajar de todas maneras, pero vas a poder vivir. Mucha gente de Estados Unidos no vive. Y siento que por eso cuando viajan, cuando salen de, de, de Estados Unidos, viajan a México y ven sus playas, ven su comida, ven su gente, ven su cultura. Dicen, ¿qué fregados hago en Estados Unidos? Cuando puedo trabajar aquí, tener una mejor vida, poder vivir, sentirme viva. Y siento que mucha gente eh, en México que yo he conocido es como que se quieren ir de México para el sueño americano. Y siento que antes sí existía ese sueño americano donde podías trabajar duro, mandarle mucho dinero a tu familia en México y, y poder tener una familia estable. Y siento que ya no es el caso. Y siento que se ha quedado como ese sueño americano que ya no existe, ya no hay un sueño americano. Ahorita toda la gente en Estados Unidos está trabajando de dos a tres a cuatro o cinco trabajos por pareja porque no pueden ajustar una renta. Eso es vivir eso es vivir, conozco a mucha gente en Estados Unidos que dicen ay nunca voy a poder ver, ver a mi México porque se quieren quedar en Estados Unidos, pero ni están felices en Estados Unidos pero siento que mucha gente se ha quedado con esa mentalidad de que Estados Unidos, Estados Unidos cuando se les, se les han olvidado que México es un país con tanto, que te puedo ofrecer tanto ahora mucha gente dice sí, pero el Estados Unidos es el país más fuerte del mundo, se han preguntado por qué porque Estados Unidos tiene a la gente más inteligente de todo el mundo, incluyendo México. Si tú le quitarías a toda esa gente inteligente de Estados Unidos, ¿qué sería ese país? Entonces piénsalo. Mucha gente ahora está viniendo a México para el sueño mexicano y mucha gente todavía sigue clavada con el sueño americano, que ya no existe yo te lo puedo decir, yo siendo de Estados Unidos, ahora viviendo en México, que he vivido, vivido la doble cultura, tengo familia gringa, tengo familia mexicana, y se los puedo decir de todo corazón, México es un país tan chingón, y todo se puede hacer aquí. Así es que, ¿cuál sueño estás viviendo tú? Que está interesada en este tema, para que pues, ellos también pongan su propia opinión, muy válida, tampoco vamos a decirles... Esto que pusiste está mal... Esto no... Eh, simplemente es una opinión... Si sea buena o mala... Esa, esa carga... Ustedes mismos se la darán... Porque uno se da cuenta... no Cuando está soltando veneno en las redes... O cuando está soltando un mensaje... Que dices esto me va a traer problemas... Si tú tomas la decisión de escribirlo y ponerlo... Pues hazte responsable de tus cargos... ¿no? Entonces... Para ir cerrando ya con esta idea del sueño mexicano y aquellos que realmente también como lo mencionas son felices con 20 pesos al día con un kilo de tortilla, pues adelante nadie les va a criticar, pero cuando se vuelve una carga para alguien, por decir, para los propios padres que ya están muy ancianos, el abregón ya tiene 40, 30 años y nunca quiso trabajar, o no da ni siquiera un gasto para ayudar para la luz que gasta en la computadora o, o lo que se come por lo menos, pues ahí sí ya está hablando de que realmente, aunque tú pienses que no tienes esa necesidad, realmente sí la tienes, ¿no? Por lo menos de procurar a tu persona, o, o si tienes hijos, pues peor aún, ¿no? De, de brindar eh, una remuneración económica, ya sea semanalmente, mensual. Y, y cuando no se tocan esos, eh, esos telones de afectar al tercero, al, al otro, creo que sí es válido decir, pues yo soy feliz así, con mis 100 pesitos al día, y sáquenme de aquí, ¿no? Pero si realmente tienes la casa que te heredaron y hay que pagar el agua, el predial, los impuestos, si un día tú decides... Eh, pues no hacerlo, pues ¿qué crees? Te la van a quitar, ¿no? El libro de Padre Rico, Hijo Pobre... Eh, es muy... Señala mucho este tipo de problemáticas, ¿no? De que muchas personas no valoran lo que no pudieron conseguir por sus propios medios... Y realmente muchas veces se empiezan a dilapidar o a malgastar, ¿no? Lo que se tiene en esto conocido como las herencias... O, o, o los gastos, ¿no? Que realmente... También los papás a veces son, este, pecan de, de sobreprotectores y procuran a estos hijos o a estas personas que pues, nunca, nunca se van a salir de su casa, ¿no? Entonces, para allá vamos. Vamos a, a, a darle cierre por ahí a las ideas, Néstor, eh, Gustavo. Por favor, para ir ya concluyendo con este tema, por lo demás interesante. Creo que da para hasta otra segunda parte, no sé qué ustedes opinen. Adelante, Néstor. Yo creo que sí, eh, en este momento estoy muy optimista, estoy muy este, contento porque a final de cuentas la respuesta creo que sí la dimos, creo que sí llegamos a un punto de que ya basta, de que el pobre es pobre porque quiere, no, no es porque queramos, es porque traemos arrastrando mucha información que no es como correcta, no es como la mejor forma de tener la información de pues sí estamos pobres, pues sí estamos pobres, ahora hay que buscar cómo salir de esta onda. Oh, es que yo quiero ir al cine cada mes Perfecto, ¿cómo le hacemos para que cada mes podamos ir al cine? Y yo creo que en una segunda parte Lleguemos a esta parte de tocar a los charlatanes y todo esto Porque a final de cuentas, ahorita estamos soltando un buscapiés La gente que, lo, que vea esto y nos deje los comentarios reaccione en su casa de Híjole, vato, sí es cierto, yo quiero cambiar mi situación Quiero dar un salto, quiero... Este, ...otra cosa... ...no quiero estos tenis... No, ...o sea, todo esto que yo quiero... Que, que, ...que lo sientan en las tripas... ...que lo sientan desde adentro... ...que, que, que, que les moleste este desgraciado... ...somos pobres... <risa> ...somos unidos... ...no, no, no, no... ...basta de todo eso, yo quiero que... ...digo, o sea, yo sé lo contradictorio que suena... ...que sí estoy de acuerdo que hay gente que sí es feliz... ...con 20 pesos, con 100 pesos, mientras no le afecten a otro... ...pues qué bueno, qué bueno, fe felicidades, en serio... Que ...qué bueno, pero yo no quiero... Que las próximas generaciones tengan que pasar porque, híjole, no tienen agua, ya se tienen que estar tronando los dedos para la comida, para la luz, este, y por, por andar consiguiendo que para la luz pues, se la roban, ¿no? Jalan el diablito y ese tipo de cosas, porque creo que ahí es donde muchos de los males, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, surgen bajo el pretexto de pues, es que, como no tengo lana, salgo a robar, ¿no? Digo, como bien dices, Francisco, ya no estamos como para robar, yo menos, ¿no? Digo, no puedo correr, me canso, entonces. No, no podría. Yo quiero que se lleven este mensaje de tarea, así de que se hagan las preguntas, ¿cómo le hago para otra cosa, no? Digo, estamos en una era de pandemia, pues obviamente pongo el ejemplo del cine porque es como que lo más glamuroso que empezamos como a ver, ¿no? Eh, no me gusta poner el ejemplo de cómanse una pizza cada vez en cuando porque pues si están en la chamba y los obligan a quedarse a trabajar, pues ahí está el premio, la pizza. ¿eh? Trajimos pizza para que ah. se queden a trabajar horas extra, tampoco, entonces... Pregúntense en su entorno, pues quiero otro nivel, quiero otro nivel, quiero llegar ahora a otra cosa, ¿no? A lo mejor disfrutar un partido de fútbol en una televisión sin tener que estarse preocupando de que, híjole, ya no alcanzó que el refresque, pues, no, que tengan ahí sus dos, tres Pepsis en la mesa para que haya abundancia para todos, porque yo, o sea, la idea es destapar esta onda y que dejemos de pensar en poquito humildito eso está mal si está escuchando esto pues se lo lleve y diga no si tiene tiene a lo mejor no tengo razón ya lo hemos dicho en la voz del pueblo muchas veces no es que no lo sepan ni lo que nos imaginemos sino lo estamos cuestionando y el cierre aquí es de llévense esta tarea llévense esta pregunta cómo hacerle para darse un gusto extra para darse esto y preparamos una segunda parte porque al final de cuentas si esta pregunta si este busca pies en el cerebro ya les preparó el camino pues vamos a quedar como tierra fértil y vamos a quedar vulnerables a engaños y a charlatanes, entonces dame tu dinero y trae a cinco amigos y mira, este si ustedes quieren seguir escuchando este tema en la voz del pueblo, pues les sugerimos que nos depositen aproximadamente cinco mil dólares de inicio, no, no es cierto, <risa> no, pues sí, o sea, a final de cuentas la información queda y, y si se están cuestionando algo, pues suscríbanse porque la segunda parte viene ya en, en, hablando para la siguiente parte. O sea, ya les dijimos que, cuál es la solución a dejar de ser pobre porque queremos. Ahora ya les dijimos desde nuestro punto de vista médico, psicológico, este, materiales, anécdotas, todo. Ahora la siguiente parte es cómo captar estos mensajes y cómo tomar lo mejor de estos, de estos fulanos vendehumos para que les pueda servir y para eso, pues Gustavo adelante, arráncate para que nos ayudes a cerrar la idea para la segunda parte y e irla preparando porque si sí viene muy interesante la segunda parte claro, claro estoy de acuerdo contigo Néstor estoy de acuerdo con Francesco y, y tocan un, un punto sumamente importante o sea, el que sea feliz con 20 pesos qué bueno, mientras y siempre y cuando no afecte a los demás y pongo un ejemplo muy muy claro o sea, el hecho de que por ser ni, ni te den, el gobierno te dé dinero así de, oye, no te lo está dando el gobierno, te lo estoy dando yo, te lo, te lo estás dando tú, Néstor, se lo está dando Francesco, gente que está trabajando, gente que sale a, a hacer su mejor esfuerzo para ganar un salario, pagar sus impuestos y poder regalar dinero. ¿no? Entonces, este, esta concepción de, pues si eres feliz, pues, está bien, siempre y cuando no afectes a los demás. Lo que mencionaba Francesco es cierto, o sea... Si eres muy feliz, pero eres un balagardo de 45 años que en tu vida has trabajado, o sea, tampoco, tampoco es, es por ahí, ¿no? Y como bien, bien mencionabas, creo que eh, es importante el, el decirle a la, al auditorio el, el cómo, cómo pueden lograr, por lo menos cómo pueden iniciar esta... esta eh, iniciar esta parte de empezar a salir de, de donde están, si es que así lo quieren. Y también mencionas algo sumamente importante, el no caer en la charlatanería, el no caer, como decía Francesco, en los Humo. es esta parte en donde, oye, ¿sabes qué? ¿Qué es de lo que te están diciendo? ¿Qué parte de lo que te están ofreciendo es realmente valioso? ¿Y quién, por ejemplo si sí vale la pena pagar una conferencia si sí vale la pena el comprar un libro, si sí vale la pena el, el que me está diciendo algo y quién pues si te gusta como por ejemplo eh, Carlos Muñoz o cosas así, pues YouTube ¿no? o sea gástate 15 minutos de tu valiosísimo tiempo escuchando lo que el tipo tiene que decirte y toma lo mejor y ya o sea desde mi perspectiva yo no pagaría eh, la cantidad de dinero que cobra por sentarme a escucharlo la verdad no. O sea, si tengo 15 minutos en el camión y saco mi celular y empiezo a oírlo, o sea, a lo mejor me hace la tarde amena en lo que llego a mi, a mi destino y ya me este me llevé algo interesante de lo que dijo. ¿eh? Entonces, hay que, hay que que ah, sería interesante, como bien mencionas en la segunda parte, el poder eh, orientar a la banda y decirle, ¿sabes qué? Eh, hay, hay cuestiones que vale la pena escuchar hay personajes que vale la pena que te sientes eh, todas las tardes a leer lo que te está tratando de decir, porque tiene conceptos sólidos, tiene conceptos de, de qué vas a hacer. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, Mario Borgiño en El Arte de Hacer Dinero, o sea, el tipo no, no te dice, ah, es, es, eh, vas a ser empresario, no, no, espérate. Lo primero que debes de hacer es pagar tus deudas, Punto. Antes de siquiera empezar a soñar y, y no, sí, voy a traer acá el carrazo y me voy a ir a, a Los Ángeles. No, no, espérate, paga tus deudas, paga tus tarjetas de crédito, págale a Coppel, págale a Electra. ¿Eh? O sea, y una vez que lo has pagado, entonces empiezas a pensar en algo más. Una vez que ya las pagas, ¿ahora qué, qué sigue después de que las pago? Ah, pues ahora lo que sigue es ahorrar. Ah, pero es que gano bien poco, ¿cómo voy a ahorrar? Ah, bueno, pues entonces puedes hacerle así. Y te empieza a dar estructuras específicas de cómo poder empezar realmente a solucionar el problema económico. Pero no te está vendiendo humo, te dice, lo primero que debes hacer es hacer esto. Y son soluciones sumamente prácticas. Y lo puedes, es su libro, ni siquiera lo tienes que comprar Viene ya en audiolibro, lo encuentras en internet, lo puedes comprar en los puestos de periódicos, bueno, los puestos de, de libros en, en cualquier parte de tu ciudad, realmente no es muy caro, son como 100 pesos, 150 pesos, lo lees y tiene estrategias directivas, estrategias eh, funcionales, uh -huh, conductuales, que te dice, haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. Y no te empieza a vender humo, no te empieza a decir que vas a ser empresario, no te empieza a decir que es que tienes que invertir y, y en la bolsa. Y, o sea, no, no, no es Carlos Muñoz. Que el, ¿El hombre tiene algunas cosas rescatables en sus videos? Sí, la mayoría de las cosas no son aplicables para el Vox Populi, para la raza, para la banda. Están dirigidas a otro tipo de, de público, pero algunas cosas son rescatables. Entonces sería, desde mi perspectiva... Una, una buena forma de, de empezar a abordar una segunda parte, el, el quién sí vale la pena escuchar, a quién sí vale la pena leer, quién sí vale la pena quién si sí te está diciendo algo que sea productivo y que funcione, y quién de plano, pues nada más escúchalo por YouTube o de plano ni lo escuches. Y listo. Creo que eso sería lo más, lo más importante. Y para cerrar, eh, yo simplemente dejaría una pregunta, el ¿Qué estás dispuesto a hacer? Para alcanzar lo que quieres Con eso cerraría mi participación Excelente, pues ya está amigos Aquí tienen a la voz del pueblo Nosotros somos pueblo como ustedes No somos unos fifís Bueno, salimos de... Eh, familias que empezaron también eh, desde abajo, como casi todo el pueblo mexicano, bueno estoy generalizando, no sé si sean de abolengo pero ya lo estoy metiendo en el redil del pueblo, pero este realmente, bueno habla de una historia de, de éxito por lo menos en mi caso, digo mi mamá siempre inculcó por lo menos en los estudios, porque para ella era como la fórmula la formulita común de poder alcanzar por lo menos un, un salario fijo, ¿no? Si quieres de Godín o de lo que sea... Pero era como su, su técnica de, de siempre inculcarme... Estudia, eh, estudia, estudia, estudia... Sin embargo, conozco también muchas personas muy cercanas... Que pese a que no estudiaron académicamente... Son personas muy cultas, muy preparadas... Y muy exitosas en sus negocios... O sea, no te estoy diciendo que si no estudias... Vas a vivir pobre, tampoco... Evidentemente todo requiere un esfuerzo... Una dedicación y tiempo así como también cierto conocimiento de lo que vas a realizar. Entonces, eh, existen esas dos vertientes, ya las tocaremos más en profundidad también en el siguiente episodio de esta, de esta temática. Estuvo por demás interesante. Agradezco también mucho aquí a, de nueva cuenta al doctor Gustavo Vega Gil y a mi compañero de siempre, el ingeniero, como no, Néstor Velázquez. Ahí está este programa, amigos. Muchas gracias por sintonizarnos y que tengan un excelente día, noche o el momento del día en que lo estén pasando. Ese me lo pirateé de Néstor. Eh. Nos vemos. Ya les abajo en la descripción les vamos a dejar la <tose> página de Facebook del doctor Gustavo para que también se acerquen, pregunten, eh, comparen toda la información. Y ya saben, en XHT Web, en YouTube, en La Voz del Pueblo, en TikTok, en YouTube, en. Instagram, en Pinterest. Sí, Pinterest. ¿Por qué no? Ahí también estamos en Pinterest, hombre. Pues ahí nos van a encontrar. Para que nos dejen todas sus dudas y se suscriban. Yo fui Néstor Sofonías. Nos vemos la próxima semana. Hacen un buen fin de semana. Oh, <risa>